Sebelio, Lich Estera de Chesana. A ah. Makaitam, Mina dajo que le seta también te. pero no me ayete. La cultura bajonic y ni atinan camsana camamo y no ni asamte. Tacat el mananza sin sin chiriaje. Cultura Bajún es un proyecto que se hizo para revitalizar y fortalecer mi cultura en general. Y te pongo mucho énfasis en la lengua, porque la lengua es el vehículo, el primer vehículo de transmisión de la cultura. El proyecto tuvo una muy buena aceptación desde el inicio, desde que abrí, comencé con el grupo primero. Facebook, Cultura Bajún, entonces desde que abrí se fueron sumando personas y mucha gente hablante a Bajún en las comunidades, dentro de las comunidades y fuera de las comunidades. El, uno de los obstáculos ha sido encontrar personas comprometidas que me puedan apoyar en la sostenibilidad del proyecto, porque el proyecto es... Eh, puramente voluntario y, y lo hacemos por iniciativa propia porque amamos y queremos que nuestra cultura um, sea vista eh, en todos lados y sea valorada también y que la gente externa conozca nuestra perspectiva y, y también pues entenderla y, y que se llegue a un respeto mutuo, no tenemos nuestra propia perspectiva y queremos que respeten eso. Las satisfacciones es cuando las personas, los mismos hablantes o personas externas, organizaciones, eh, te dicen, haces un buen trabajo, eh, o los líderes te llaman y te dicen, Lisset, te felicito, es un buen referente y todo eso. Hemos luchado bastante y seguimos luchando con el activismo en cuanto a las vulneraciones de derechos territoriales por la causa de los derrames petroleros que hubo este 25 de febrero de este, enero de este año. Hemos organizado con otros colectivos acciones para protestar y visibilizar las acciones reales ...que están pasando en las comunidades... ¿no? ...la población y, y el medio donde vivimos... cómo ha sido afectado... ...y los APUS nos llaman... ...y después de, de todas las acciones que hacemos... ...nos llaman y nos dicen... ...muy buen trabajo... ...gracias a tu esfuerzo... Eh, ...lo que estaba ha olvidado ha sido... ...atendido... ...entonces... Eh, ...el mero agradecimiento de corazón... ...que te dan es muy satisfactorio... Así que, como saben, no hay que un compañero Y, como Y, como saben, no Sebelio. Lich Estera dichesa.